Hola gente de YouTube, hoy les enseñaré a cómo tener likes en Facebook. Bueno, empecemos. Lo primero es estar en nuestro perfil de Facebook y copiar el URL. Y nos vamos al link que les dejaré en la descripción y lo pegamos. Y luego le damos clic en Login. Después, clic en Autoliquer. Y le damos a No soy un robot hasta que salga a la palomita. ¡Gay! Quiero que vean cuánto likes tengo. Luego seleccionamos cualquier publicación. Y listo ya están llegando los likes. Espero que a ustedes les funcione. Bueno hasta aquí dejaré el vídeo, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Chao.